Te esperamos en la Feria de Casa, Pesca y Outdoors. Armas 2022 con las novedades y tendencias para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, náutica, cuchillería, indumentaria, turismo. Visítanos del 13 al 21 de agosto en el Predio de la Rural.